Familia Cermat, si aún no te has registrado en nuestros nuevos clubes exclusivos de Puntos Rewards, en este video tutorial te muestro cómo hacerlo. Y bien, lo primero que tenemos que hacer es ir a nuestra oficina virtual. Para ello nos podemos ir a Google Chrome o a Safari. En este caso lo voy a hacer en Safari. En la barra de búsqueda digitamos www.cermatbusiness.com como lo puedes ver en este punto de acá. Y vamos a buscar nuestra oficina virtual Vamos a ingresar Ponemos nuestro usuario Y ponemos nuestra contraseña Tocamos el botón de entrar A la hora de entrar se te despliegan estas pantallas Que son todas las promociones que tenemos Vamos a cerrarlo y nos vamos a ir en esta parte que está acá, que son estas tres rayitas, desplegamos, exactamente vas a encontrar esto, nos vamos a donde dice mi perfil, tocamos mi perfil, y para ingresarnos a registrar a, a registrarnos a este programa, tocamos donde dice puntos rewards, en puntos rewards notarás que nos pide primeramente el número de teléfono, y vamos a digitar el número de teléfono, y bien, ponemos el número de emprendedor que somos. En este caso, vamos a digitar nuestro número de teléfono porque nos llegará un mensaje de texto. A la hora que has digitado tu número, le pondremos enviar enlace. Tocamos enviar enlace. Enlace. ahora bien nos llegará un mensaje de texto abrimos nuestro mensaje y tocamos las letras azules lo que vamos a hacer es tocar estas letras para confirmar y esperamos a que se nos abra el mensaje y dice que está verificado como puedes observar a la hora que tocas las letras azules y te verifica que es tu número de teléfono correcto te abre tu segunda te va a tu segundo paso ahora bien te está pidiendo tu correo electrónico en este caso vamos a ir a a digitar el correo electrónico de nosotros como emprendedores a la hora que tenemos nuestro correo electrónico, lo que tenemos que hacer es digitar enviar enlace y enviamos. Nos llegará un correo electrónico. Lo que tenemos que nosotros hacer es abrir este correo, ingresar al correo electrónico que nos, que nos llegó y tocar estas, estas letras que están subrayadas. Lo tocamos y automáticamente Podremos habernos, haber confirmado que es nuestro correo. Estamos verificándolo, ¿ok? A la hora de que tú confirmas y verificas, te da paso a que tú puedas agregar tus tres regalos favoritos que aspiras a ganar. Nuestro wishlist. Vamos a, a seleccionar tres regalos. Por ejemplo, nosotros queremos ganarnos un Apple Watch, vamos a poner un PlayStation y, por ejemplo, vamos a poner un MicroWave tocamos en el botón de finalizar y nos da el acceso al último paso y te dice sorpresa como regalo de bienvenida recibe 300 puntos rewards entonces ver mis puntos rewards tocamos acá y como puedes observar está suscrito a nuestro nuevo clubes de puntos rewards y como puedes ver ya puedes estar pendiente de todos tus puntos rewards en tu oficina virtual podrás ver tu saldo de puntos, podrás estar checando todo, así que felicidades y bienvenidas a nuestros nuevos clubes de puntos rewards.